Cómo nosotros vamos a hacer para eh, no sentirnos agobiadas con esta lista y cuál va a ser la técnica que nos vas a dar en este momento. Bueno, entonces, mujeres, esa lista que tienes de pendientes y que nunca terminas, vamos a aplicar la técnica de los dos minutos que yo se los enseñé. Eh, la semana pasada y si estás aquí en la radio, pues yo te voy a volver a repetir en qué consiste esa técnica de los dos minutos. Entonces, utiliza, eh, utiliza la técnica, utiliza la técnica de los dos minutos, pero mucho cuidado mujeres con esa técnica de los dos minutos porque nada más ya me estaba diciendo por aquí Juanita Marimelda, pero es que ya se me convirtieron en 20 minutos, <risa> eh, porque así somos, así, así somos de especiales, empezamos a hacer una cosa de dos minutos y resultamos eh, enredadas y no podemos eh, cambiar, el problema es ese, el problema es que nosotras tenemos que cambiar la actividad y controlarnos obviamente para que no nos suceda eso de que nos perdemos porque por aquí me dice Juanita y me dice cinco minutos de descanso entre actividad y actividad <risa> porque ya sé ya no es una técnica de cinco minutos sino de dos minutos sino que se convirtió en sí, es verdad Juanita así es, tienes toda la razón eso si no es una técnica que no la sabemos controlar entonces nos va a um, nos va a agobiar es, es cierto, así es. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, muchachas, con eso. Pero, eh, bueno, ahí vamos, vamos, vamos trabajando en esto. ¿En qué consiste esa técnica? Bueno, le, por aquí me dicen, Marimelda, pero entonces, ¿cuál es la técnica de los dos minutos? Mira, la técnica de los dos minutos es la siguiente. Es que no adiciones en la lista de pendiente eso que se demoran en hacerlo dos minutos. Entonces, eh, hay cosas que te demoran dos minutos. Un ejemplo, yo me estoy tomando este café, ¿sí? Mm, voy, digamos que se me acabó el café y tengo que salir a eh, hacer un coaching o tengo que ir al banco, tengo que ir eh, no sé, a cualquier actividad. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es que este vaso que acabé de terminar el café y que voy a cambiar de actividad, en lugar de escribir, tengo que lavar el, el, el, el, el vaso, no, no, esto se demora menos de dos minutos, inmediatamente yo pongo esto en el lavaplatos de la cocina, inmediatamente yo lo voy a lavar, ¿por qué? Porque si lo dejo, me queda en pendientes y si voy y le coloco, entonces luego tomo agua en el vaso. Miren muchachas, les estoy hablando cosas de la rutina diaria, Cosas simples y más nosotras las mujeres que trabajamos desde la casa, o sea, les estoy hablando de las mujeres que trabajamos desde casa y que tenemos una lista de pendientes que nos agobia, que nos angustia y que nunca terminamos y entonces nos vamos sintiendo así como como, como desesperadas. Entonces. Vamos por partes. Resumo. Liz, la técnica de los dos minutos consiste en, si cualquier actividad me demora menos de dos minutos, entonces yo la realizo inmediatamente, así esté de mucho afán. Por ejemplo, si voy para, voy a salir, este vaso lo llevo para la cocineta, en la cocineta lo lavo inmediatamente. Si, este, si esta copa la pongo en la cocineta, la lavo inmediatamente y salgo a hacer. Muchachas, miren, todas estas técnicas que yo les estoy dando son técnicas que eh, con el, digamos, con, la, con el pasar del tiempo y con la experiencia yo he ido eh, adquiriendo métodos. Y esto es lo que yo quiero enseñarles en el próximo taller gratuito que va a haber, en la, creo que es para marzo, para el jueves 24 de marzo, a ustedes las mujeres del futuro que se sienten agobiadas por no producir como quisieran, que tienen una lista dependiente y que nunca terminan, entonces yo les quiero dar, eh, esto no va a ser sino mujeres para 20 personas, ¿ok? O sea, estas 20 personas que realmente están interesadas en ser mujeres productivas. Les voy a dar todas las técnicas, cinco técnicas, ¿sí? O sea, tampoco les puedo dar 20 mil porque estamos hablando de un tiempo limitado. Y obviamente yo les voy dando eh, técnicas que eh, me van surgiendo a mí. Ahora, ah, por acá me dice... Mmm, por acá me está escribiendo, hola cómo estás Emelina, qué rico, hola Ari, cómo estás, hola Raiza, qué gusto saludarte. Mira, por acá me está diciendo, eh, Isadora me dice, María Imelda, estoy utilizando la técnica de los dos minutos y me encanta, ya la ve los baños, mira, cosas tan simples, hoy inclusive puse una, un video, en, la, en las redes sociales lavando el baño y, y me dice otra Juanita Marimelda, no coloques ese, esa foto el, del baño y yo le dije, sí, tienes razón debería ponerla en otro lado pero muchachas, la realidad es que nosotras que trabajamos desde la casa nosotras eh, si fuera a la oficina, obviamente hay una muchacha que limpia el baño y pues eso lo hace la muchacha del servicio y, hay, y yo en otra época tenía muchacha de servicio, pero ahorita yo no soy, yo soy sola, soy la que cocina, soy la que lava, soy la que lava el baño, soy la que hace el almuerzo, soy la que saca la, a mí a la cocina y soy la mujer que produce, soy la escritora que escribe 10 libros, entonces a veces nos agobiamos. Y me dice Isadora, Marimelda, pero entonces cinco minutos de descanso entre actividad y actividad. Ok, gracias Isadora por hacerme esa pregunta, porque, mira, esta es la pregunta que me hace, hey, pero no había trampa. <risa> Ay, ¡Qué hermosura! Mira lo que me pregunta Isadora, por aquí voy a colocar la pregunta de, de, de Isadora, qué belleza. Eh, eh, cinco minutos de descanso entre, entre actividad y actividad. Ok, ya te voy a contestar, eh, Isadora. Bueno, ok, voy a colocar, como me preguntan por otra plataforma, yo se las voy a colocar ahí en ese... Hola, mujer productiva y feliz, exactamente. Precisamente, um, Alicia, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, eh, imagínate, yo con programa de radio hoy, <ríe> y entonces esta mañana yo puse una, un, un tip de los dos minutos, porque esas cosas de lavar el baño, si tú lo pones en la lista de pendientes, se quedan los pendientes, pero si tú aplicas la técnica de los dos minutos, mira, se demora dos minutos limpiar el baño, le echas el producto, te vas y te bañas, cuando sales ya está remojado el baño, lo limpias y eso se demora dos minutos, ya hice la prueba. Entonces, yo pasé esa, esa información y me dice Juanita, y me dice Juanita, Marimelda, pero no muestre el baño. O sea, hay cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Y es verdad. A nadie le gusta que le digan, eh, los beneficios de ser una mujer madura es lavar el baño. Nadie quiere escuchar eso. Entonces, hay cosas que a nosotros no nos gusta hacer. No nos gusta hacer. Lavar el baño no nos gusta mostrar el desorden de la casa, no nos gusta, no nos gusta barrer, a mí no me gusta barrer, a mí no me gusta trapear, a mí no me gusta, Marimelda, usted es como desorganizada, no, es que yo te voy a decir la verdad, hay cosas que a mí no me gustan hacer, por ejemplo, y todo lo que no te gusta hacer, adivine dónde va, a la lista de pendientes, y al final del día, ¿sabe usted cómo se siente? Agobiada, o toma la decisión, entonces, Hoy les voy a enseñar otra técnica que yo aplico para yo poder ser una mujer productiva y poder organizar la lista de pendientes. Yo en la lista de pendientes, esto es la lista de pendientes que yo tengo, o sea, clave número uno, mujeres escúchenme, tienen con qué escribir, ya se consiguieron el calendario, es muy importante que usted tenga el calendario en su mano. Lo único que va a ir en este calendario son los pendientes importantes, importantes. No los urgentes, no los no importantes, no los... Les voy a hablar así despacio. Miren. Se va a tomar una hoja sí, le voy a dar una técnica esta es otra técnica muchachas, yo tengo demasiadas técnicas si usted aprovecha esta hoy yo le aseguro que usted puede liberarse y sentir menos estrés y sentirse más productiva vamos a ir resumiendo primero, la técnica de los dos minutos no es que y le voy a contar eh, un chisme con chisme incluido, miren, esta mañana me levanté a las 4 de la mañana, porque tenemos un club de las mujeres eh, del futuro que nos levantamos a las 4 de la mañana, no solamente me levanto yo, nos levantamos un grupo de mujeres, ok, que eso es otro grupo, listo, entonces nos levantamos, entonces resulta que yo me levanto a las 4 de la mañana, pero si yo a las 4 de la mañana hago la técnica de los dos minutos, cuatro y dos minutos, cuatro y cuatro minutos, cuatro y seis minutos, entonces me enredo con la técnica de los dos minutos, o sea, no siempre esa técnica de los dos minutos la puedo usar, porque o si no, yo hoy, si les mostrara, si les pudiera mostrar, miren, la perra, mire cómo me tiene, la mía me tiene eh, los cojines vueltos nada, si yo pudiera mostrarles, porque la cámara no la puedo mover, si les pudiera mostrar, la cama la tengo sin tender. Si les pudiera mostrar, la basura no he barrido. Si les pudiera mostrar, yo no he hecho almuerzo. Y soy ama de casa, porque yo soy soy la, soy la que cocina, soy la que lava, soy la que tiende la cama, soy la que baño, soy la que hace y además soy la escritora, soy la coach, soy la conferencista, soy la que hace el taller, soy la que hace el programa de radio y entre todas esas olas yo me puedo enloquecer y darme un heart attack. ¿Ok? Entonces... La técnica de los dos minutos la utilicé en el baño porque lo que más me molesta es ir al baño y que el baño esté sucio. A mí me da un fastidio y como yo trabajo dentro de mi casa, yo tengo que hacerlo en la mañana cuando yo me estoy bañando. Yo ya entro, baño, le, le echo el, el producto para que se remoje, me meto al baño, salgo del baño... Lo limpio, quito los tapetes, barro, trapeo, vuelvo y pongo los tapetes y salgo del baño. El baño me quedó limpio porque yo lo uso todo el día que estoy aquí dentro de mi casa y ese es un algo que es supremamente importante. Entonces, vamos a hacer un cuadro. Por favor, hagan un cuadro en su... Esto es para que ustedes lo apliquen hoy hay cosas que no te gusta hacer, entonces, cosas que no te gusta hacer, cosas que no te gusta, por ejemplo, lavar el baño, barrer, trapear, tender la cama, ser ama de casa, pero pues a mí me tocó, porque yo soy mamá, esposa, ay no, yo soy tantas cosas sola, bueno, hay cosas que no te gusta hacer, pero esas cosas que no te gusta hacer no van a ir aquí en la lista de pendientes, porque en la lista de pendientes solo va a ir lo que es realmente importante y que no lleva dos minutos. ¿Sí me entiendes? O sea, en tu agenda no vas a poner, tender la cama, lavar el baño, eh, hacer comida, no, porque es que eso es parte de la vida, o sea, usted orina, y usted no dice, ¡ay, tengo que agendar orinar! Usted come, y usted no dice, ¡ay, tengo que agendar comer! Usted eh, se baña, y usted no pone, ¡tengo que agendar bañame! No, esas son cosas obvias, simples. Esas son cosas que realmente no tiene ni, ni, ni, ni, ni que anotarlas, porque la necesidad hace que usted vaya al baño. ¡Ay, tengo que ir al baño! Voy a orinar. No, no, no, no, mi amor, se paró y orinó. <risa> Para ahorrar tiempo es el del vecino. <risa> Entonces, muchachas, yo voy a crear dentro de mis redes sociales una parte que se llama cosas que no te gustan, ¿ok? Entonces, ahí va a ir la foto del baño, va a ir la foto de la basura... Y van a ir las cosas que a mí no me gustan. Y te sugiero que tú también tengas una lista de las cosas que a ti no te gustan. Listo. Ahora, hay cosas que no te gustan que son importantes. Hay otras que no te gustan que son urgentes. Hay otras que no te gustan que son que no son importantes, y hay otras que no te gustan, que no son urgentes, me gustaría saber si Juanita la que me dijo que entre la técnica de los dos minutos, cómo hacía para descansar cinco minutos, <risa> No, venga, es que la técnica de los dos minutos, muchachas, no es para que la usemos todo el día, porque yo les voy a confesar. ¿Ustedes quieren que, que les confiese? Neto, que me, me digan. Marimelda, chisme, chisme. <risa> chisme, chisme. Escríbanme, por favor, la palabra chisme para yo contarles el chisme. Para poderles contar cómo yo tomo decisiones bioquímicas para poder. Mirar entre lo importante, lo no importante, lo que es no importante, perdón, lo importante, lo urgente, lo no importante, lo no urgente. Ok, es muy importante que ustedes eh, me escriban eh, chisme para poderles contar. Y si no, mientras tanto, tengo algo que es urgente. ¿Usted quiere saber qué es lo urgente que tengo que hacer ya? <risa> es urgente, muy urgente lo que tengo que hacer, ok. <risa> Yo paso lo más de rico. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Yo solamente voy a agendar lo que es importante. Importante es cuando hago los coaching. ¡Ey! Por fin me pusieron chisme, bravo, bravo urgente, tengo ganas de ir al baño, eso, plato, entonces van a decir, ay, pero María Inés da en todo un programa de radio y va a ir al baño, sí, porque cuando estaba haciendo un coaching ahorita, yo no podía ir al baño, porque estábamos muy enfocadas y muy concentradas, entonces no fui al baño, y enseguida terminé, y tuve que entrar acá, era urgente, pero no era tan importante porque podía aguantarme, pero en este momento ya se convirtió en urgente y en importante. Las ganas de ir al baño en determinado momento se convierten en urgente y además es importante que yo vaya. Entonces en este momentico les voy a pedir el permiso y me van a decir, pero Marimela, estás en el programa de radio, sí mi amor, pero esto es... Over can th day, Mujeres. Mujeres, ¿quedó claro cuál es la diferencia entre urgente, importante, urgente e inurgente? Bueno, entonces, unas ganas de ir al baño no la puedo anotar en un checklist. Una ganas de ir al baño, además de que se convierte en urgente, es importante. Pero hay momentos en que ni es urgente ni es importante. Hay que controlar los las, esas necesidades que tenemos que hacer listo, ese era una, una, un ejemplo que quería darte para que supieras qué es urgente y qué es importante bueno, entonces, resulta que yo lo que es importante y urgente, por ejemplo es importante tender la cama es importante barrer y trapear pero no es urgente. Entonces, yo no me puedo quedar los, la, con la técnica de los dos minutos en cosas que no son importantes y tengo que empezar a decir, bueno, a ver, María es importante tender la cama, pero no es urgente. Es más importante irme a caminar eso sí es importante. Entonces yo voy a poner aquí, importante para mí caminar con mía, con la perra, caminar con la mascota. Y tengo que tomar decisiones, porque puede ser que en la técnica de los dos minutos, puede ser que aquí esté, en la técnica de los dos minutos, puede ser, que sea tender la cama. Entonces, ¿es urgente tender la cama? No, no es tan urgente, es más importante ir a caminar con Mía. Entonces yo voy estableciendo qué cosas son importantes pero no urgentes, pero si yo me pongo a dedicar la técnica de los dos minutos, atender la cama, a barrer, muchachas, si les muestro la casa a ustedes, qué pena, llegue alguien aquí y me dice, oh, Marimelda, ¿qué es orden de casa? Sí, mi amor, pero es que yo he estado trabajando, tenía coaching, estaba eh, haciendo eh, un entrenamiento que estoy tomando, o sea, no puedo, textualmente entonces yo tengo que empezar a mirar qué cosas hay y las cosas que son importantes las tengo aquí por ejemplo hoy es miércoles y hoy yo tenía que hacer una, una, una cosa que era importante entonces esas cosas yo no las pongo en los pendientes porque hay cosas que obligada las tengo que hacer entonces Vamos a ver qué aprendieron, por favor si me escriben. Eh, gracias eh, en el del vecino. Ay Alicia me hace da risa. Hola Raiza, cómo estás? Bueno mujeres, qué aprendieron, cuénteme qué qué aprendieron hoy. Eh, para resumirles la técnica de los dos minutos, siempre pregúntese, es urgente, es importante no es importante y no es urgente y ustedes tienen que tener la capacidad de decisión para decir bueno es más importante irme a caminar con mi perrita eh, que tender la cama que puede ser importante que puede ser perdón que puede ser urgente porque va a llegar mi esposo y va a ver la cama extendida pero tengo que elegir. Por eso es tan importante aprender a tomar decisiones bioquímicas, que es uno de los beneficios de ser una mujer madura. Tomar decisiones bioquímicas en todas las áreas de tu vida. Bueno, mujeres, las dejo. Eh, espero que se registren para este próximo evento que voy a hacer. Solamente voy a trabajar con 20 mujeres. Y si estás interesado, me dices, Marimelda, yo quiero por un mensaje de texto y nos vemos entonces. Listo. Bueno, mujeres, chao. Ah, no, verdad que es que estoy en el programa de radio. <risa> Ay, mujeres, no me acordaba que estaba en el programa de radio y no lo puedo terminar ya. Todavía faltan 20 minutos. Miren, miren lo que es eh, cuando uno se habitúa Muchachas, miren, estos hábitos de productividad, ustedes se pueden habituar. Mujeres, nosotras podemos aprender a ser mujeres productivas y van a ver cómo nos va a rendir el tiempo. Mira, ya me habían sobrado 40 minutos. Con esta técnica que estoy utilizando de... de los 20 minutos, esa es otra técnica. Muchachas, es que hablar conmigo es como hablar con, con una Biblia. Marimeldi, ¿qué más técnica tiene? Mira, me todavía tengo 20, tengo 20 minutos más. Para, para compartir contigo, no me acordaba que estaba en la radio, y en la radio eh, eh, tengo es una hora. <ríe> Ay, muchachas, yo gozo conmigo misma. <ríe> bueno, eh, vamos a ver, vamos a hacer un cierre acá. Cuéntenme, cuéntenme qué aprendieron hoy. Cómo, cómo van a trabajar esto de qué es importante qué cosas no son importantes, qué son urgentes y cuál es la técnica y cuáles cosas no son urgentes. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a tomar decisiones con respecto a estos cuatro aspectos. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres y más las que trabajamos desde la casa, la, yo antes, eh, como, me, como tengo todavía tiempo, ahora sí voy a contar un chisme, cuando yo era contadora, pues te estoy hablando de hace... Ay, muchacha, yo era contadora hace 20 años. Cuando yo era contadora hace 20 años, eh... yo trabajaba en una oficina en Medellín, en Colombia, contadora. Yo era solamente personal de oficina, yo entraba a la oficina, yo me acuerdo que la señora del café me llevaba el café... Me llevaban el agua, me tenían limpio el escritorio. Eh, lo único que yo tenía que organizar era pues mi desorden normal de, de contadora que mantiene uno muchos papeles. Pero yo no tenía que limpiar el piso, hacer el aseo, lavar el baño, no. Y yo salía desde las 7 de la mañana de mi casa... El niño lo dejaba dormidito, me acuerdo que, no, yo, yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar, el niño estaba, lo dejaba dormido, tenía un niño de 4 años, pongámoslo así para contarle los, el, el último año que viví en, esta, en Colombia, entonces yo dejaba el niño en la cama, no le daba tetero, no sabía nada, me vestía, me arreglaba, no lavaba los calzones, un secreto, María Imelda hace 20 años no lavaba ni los calzones. ¿Usted no lavaba los calzones? No, yo no lavaba los calzones, muchachas, porque yo tenía en mi mente que yo, no, que yo solamente era una mujer que trabajaba y toda la vida tenía muchacha del servicio y toda la vida tuve quien me lavara los calzones y yo no los lavaba, ni siquiera porque se me ocurría. ¿En serio, Marimelda? Entonces, usted ¿dónde dejaba los calzones? Pues, no los dejaba en el baño. Mi mamá me enseñó a que los dejaba en el lavadero. <risa> Hay gente que es así... Y, y es así, está bien, no lavaba los calzones, no sabía lavar el baño, no sabía cocinar, a mí todo me lo hacían en la casa yo lo único que yo hacía hace 20 años era levantarme me bañaba, me vestía y me iba y dejaba el niño con la muchacha del servicio, iba y trabajaba, cuando yo llegaba estaba la muchacha que, que hacía los tintos, me servía el tinto, me traía el agua después llegaba al rato y me decía, eh, imelda le traigo más tinto, y yo sí, por favor, de otro tintico, y enseguida yo llamaba a la muchacha del servicio y le decía, me traes un tintico. Mi amor, la vida cambió. Mi amor, ya esta no es la vida. Ya no soy contadora, ya no trabajo en una empresa, ya no me salgo de mi casa a las 6 de la mañana, ni llego a las 7 de la noche. No, a mí me toca ahora hacer todo lo que antes yo no hacía. Por esa razón es que a veces nos agobia la lista de los pendientes. Si ¿Sí me entiende de lo que yo le estoy hablando. O sea, cuando yo muestro la taza del baño, de pronto, como Juanita me dijo ahora, ay, Marimelda, usted cómo muestra esas cosas. Hay cosas que a uno no le gustan hacer. Sí, mi amor, pero esa ya es mi realidad. De pronto yo. A lo mejor este taller no le sirve a esa mujer que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A lo mejor ese no es el tipo de clienta mía, porque esa mujer está en una oficina, ella no sabe qué es lavar el baño, ella no sabe qué es estar en la casa, entonces a ella, ella piensa que ella es muy productiva porque ella se levanta a las 6 de la mañana, se baña, se viste se va, trabaja en una empresa, allá hay quien la haga todo y ella es productiva y luego viene por la noche y a lo mejor tiene muchacha del servicio y no tiene qué hacer, a lo mejor esa no es mi clienta, a lo mejor, hola mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? O, a lo mejor mi clienta es otro tipo de mujer que le toca ser productiva, le toca generar dinero pero le toca desde la casa desde acá de mi casa y esa mujer a lo mejor le toca lavar el baño le toca caminar la perra le toca tender la cama le toca hacer comida esperar que el esposo llegue que el hijo llegue y fuera de eso le toca producir y fuera de eso le toca entonces miren muchachas que hay diferentes cosas que hacer. Entonces, para mí es muy importante saber qué es lo importante, qué es lo que es urgente, qué es lo que no es importante y saber qué es lo no urgente, para poder tomar decisiones. Entonces, resumo, antes la técnica de los dos minutos la utilizo siempre, no siempre, depende. Porque si es la técnica de los dos minutos, yo miré y me demoró dos minutos teniendo la cama, y me demoró dos minutos barriendo, y me demoró dos minutos haciendo comida, y me demoró, entonces me agobio y me pongo a hacer la tarea de los dos minutos, y lo importante no lo hice, y para mí es muy importante hacer este programa de radio. Para mí es muy importante escribir 300 palabras diarias, porque ese es el trabajo mío de escritora. Para mí es muy importante ser coaching, porque eso es con lo que yo genero dinero. Entonces, importante, donde esté el signo pesos, mi amor. Esto es más importante, es urgente, no, no es urgente no es urgente hacer dinero, no, no, no es urgente, es urgente hacer dinero cuando van a cortar los servicios, ahí sí, urgente, Muchachas, me cortaron los servicios por falta de pago, eso es urgente, porque si, si yo no tengo luz en mi casa, resulta que lo, todo lo de la nevera, usted si sí se imagina, yo sin internet, Ustedes se imagina yo sin luz en mi casa la nevera se descongela y urgentemente tengo que tener un congelador porque si no la carne que tengo ahí se me daña y la comida que tengo ahí se me daña y se convierte en urgente entonces así me pasa me pongo a hacer algo que supuestamente dura una hora y termino en cinco horas exactamente entonces muchachas a la técnica de los dos minutos, usted le tiene que aplicar qué es importante, qué es urgente, qué no es importante y qué no es urgente. Por ejemplo, importante tener con qué pagar los servicios, importante tener con qué pagar la renta, importante tener con qué comprar la comida, importante tener con qué pagar la gasolina. Importante, tener con qué, eso es importante, tener con qué pagar todos los gastos fijos de mi casa. Marimelda, pero usted no tiene marido, sí, mi amor, yo tengo marido, pero yo también contribuyo económicamente aquí a mi casa. Yo no soy mantenida de mi marido, pues lastimosamente no me tocó. A mí me toca aportar aquí en la casa. A mí me toca poner dinero aquí en la casa. Ay, yo pensé que a usted la, la, la, la mantenía a su marido. Pues no, se equivocó. Yo tengo que trabajar y mantenerme también. Tengo marido, sí. Ayuda, sí. Pero yo aporto económicamente. Entonces, esto es importante. Por lo tanto, lo importante es lo que tengo que colocar en... El checklist, ¿sí? Entonces es importante. Por ejemplo, tengo coaching. Entonces usted tiene que anotar que tiene coaching, porque ¿qué tal si a mí se me olvida que tengo una reunión con Luz a la una de la tarde? O con Caterine, o con Ari, o con Adriana, o con, o con Alicia. Se me olvida y ella. Se queda esperando que la coach llegue. O sea, que a mí se me olvide que tengo una cita con usted a la una de la tarde. No, eso yo no lo voy a dejar. A mí me, yo me muero la pena. No, no, no. Y que se, a veces me ha pasado que se me juntan dos coaching. A veces me ha pasado. Entonces, entonces, muchachas, para, para ir concluyendo. Es que como ya me acostumbré a hablar en 20 minutos diría yo, y que hablaba pues antes, <risa> todo el chisme, todo esto es chisme muchachas, Luz dice, sí, así me puse desde el principio de año, wow, me ha ayudado mucho, claro Luz, sí, nos ayuda muchísimo, entonces, cada una de ustedes va a tener lista de prioridades, por ejemplo, una de mis, lo más importante, honestamente muchachas, para mí es generar dinero, Marimelda, eso es las cosas más simples del mundo no señora, para mí no, porque aquí en Estados Unidos yo pago la luz con dinero, porque aquí en Estados Unidos yo compro el mercado con dinero porque aquí en Estados Unidos yo voy y le aplico una inyección de una vacuna mía para la rabia con dinero, porque aquí en Estados Unidos yo compro gasolina con dinero, porque aquí en Estados Unidos, todo todo, todo vale dinero. Yo no vivo en, un, en otro país, no sé en qué país no vale nada o, o cómo me dan las cosas gratis, tampoco recibo cupones, ni estoy en la lista de los mantenidos. Yo soy una mujer que produzco. A mí nadie me viene a dar y me dicen, Marimelda, tenga este mercadito, porque sabemos que usted está sufriendo, no, ni quiero estar en la lista de los que le den el mercado, no, no, no, yo no quiero, entonces usted tiene que empezar a definir, ok, a veces a mí me molesta, porque a veces la gente dice, es que lo más importante no es el dinero, la riqueza viene por añadidura, sí mi amor, eso es verdad, yo lo creo, las aves no trabajan, y sin embargo Dios la mantiene, pero eso sí, las aves se levantan del nido, usted no ha visto una ave en el nido, no me confunda, la mierda con la pomada y la, la negra con la mierda y la mierda con la pomada, ni nada de eso, o sea, no confunda la mierda con la pomada, no confunda una negra en pelota con una pelota negra, son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Mira, yo sé que la riqueza viene por añadidura y que Dios, si, no man, si Dios mantiene a las aves que están en el cielo, ¿Cómo no me va a mantener a mí que soy su hija preferida? Eso yo lo entiendo. Pero yo no veo que las aves se quedan acostadas en el nido, no las veo. Yo veo que las aves se levantan con su canto a despertar a todo el mundo y a decirles, levántense y vayan y busquen el alimento que Dios les da. Y entonces para eso me pone a mí con dinero para que yo le compre a mi, eh, comida a las aves y les pongo ahí afuera comida para que se vengan todas y coman aquí, pero se levantan del nido y se sientan a comer. Entonces no me confunda una pelota negra con una negra en pelota. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Las aves, todas se levantan a buscar el, el, el, el, la comida. Así somos nosotras. Exacto, en lugar si te enfocas en solucionar cómo todo fluye y no empieza a prosperar. Bueno, muchachas, como tengo como estoy en un programa de radio, eh, me tocó. Um, rellenarlo con esta historia. Bueno, mujeres hermosas, entonces, para mí, la lista de pendientes está en todo lo que yo tengo que hacer de dinero, y no son pendientes, sino que son citas de coaching, tengo coaching con Caterine a la una, con Alicia, con Luz, con Ari, con eh, con, con Eumelia, con Emelina, con Juanina, con Yurundina, Sarandina y con Pirinilina. Todo lo que tenga que ver con dinero, yo tengo mi agenda. El resto, a no ser de que ya pase algo como lo urgente de ahorita que era ir al baño, ya ahí sí pues como lo pongo en la lista, importante o no importante, no mi amor, tengo que ir al baño y voy para el baño. Entonces, bueno mujeres, las quiero mucho, gracias Luz, tan linda Luz, I love you so much, en lugar, si te enfocas en solucionarlo como todo fluye y no empieza a prosperar, exactamente, es como, es como que si tú lo aceptas, como que te resta poder, exactamente, exactamente, eh, sí profe, a mí me ofrecieron el mercado, pero es algo raro profe, ah bueno, gracias a Dios <ríe> a mí no me ofrecieron <ríe> a mí no me han ay muchachas, a mí no me han llamado a decirme Marimelda, le hace falta un mercadito, no, gracias a Dios thank you very much, porque yo me levanto a las 4 de la mañana con las aves y salgo del nido pero porque yo porque yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios me dio prosperidad y me dio energía y me dio ánimo para que yo haga las cosas bueno mujeres hermosas eh, las quiero mucho, muchas gracias eh, por estar acá ahora sí ya me pasé del tiempo bueno es que como <ríe> me, me pasé del tiempo y eh, nos vemos entonces gracias Emelina, muchas gracias muchas gracias a ti bueno mujeres miren, eh, por favor si van a, si desean eh, a entrar al taller por favor ay tan linda, bueno gracias a Dios no lo necesitas. ella tiene un corazón muy lindo y bueno vale la pena, vale la pena gracias a Dios, mujeres vean si desean que les lleguen los correos de dónde voy a hacer la información por favor descarguen la guía que tengo gratis eh, y se registran en mi correo para que les esté llegando todas estas actualizaciones. Mira, entras acá, mira, vas a entrar acá, descargas el material que es gratuito y fuera de eso te llegan todos los programas y todos los talleres y todo lo que yo voy a hacer, listo. Bueno, mujeres, ahora sí las dejo. Eh, chao, que estén muy bien, ya estamos en el programa de radio. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana en latinoradiotv.com en Retos con María Imelda. Chao, mujeres. Desde App Store y Google Play. Latino Radio TV te acompañará hasta el lugar donde jamás había soñado. <risa> Hola, ¿qué tal? Somos Latino Radio TV, una emisora que proyecta calidad digital. Estamos ubicados en Florida, Estados Unidos. Y podemos presentar en más de 75 países. Ingresa a latinoradiotv.com y conoce a nuestros locutores.